va muy buenos pues iba a decir muy buenas tardes pero pues son ya medianoches, pero pues el sol se o sea está a punto de meterse sale la nube córrele por la ropa no siempre no, no sí. ya sale otra vez el sol deja la ropa así estamos todos con este clima loco pero muy caluroso se antoja una alberca sí, mari sí. Mari Badillo vadillo con nosotros y bueno, no vamos a hablar pues, ni de las albercas, ni del mar, ni de las vacaciones. Vamos a hablar de la inflación. Eh, eh, usted, de verdad, váyase de vacaciones cerquita, cerquita, algo vara. Pero váyase cuando pueda, hay que aprovechar, sí, ¿no? Sí. Pues no, no están los tiempos como para irse a otro lado, pero es bueno, aunque sea en la azotea, sapulco en, en la azotea. Vamos a hablar de la inflación. Estábamos comentando ahorita con, con Mari Vadillo. bueno, ella es abogada, ella tiene varias especialidades en derechos humanos, etcétera. Y bueno, eh, me comentabas acerca de la inflación en la canasta básica. O sea, ya sabemos que la cosa está cañona, pero sobre todo eh, se me hizo muy interesante tu análisis de una proyección de hacia dónde vamos como para fin de año, que, claro. que, que, que ya no falta mucho, ¿eh? Esa es una. Y dos, esta inflación parece ser que da pie, pues todos quisiéramos un aumento salarial, pero por supuesto que sí, ¿no? Pero eh, eh, la situación está muy complicada a nivel mundial y bueno, Volkswagen pide un 11% de aumento y, y, y dice no, y no se quieren bajar, y no se quieren bajar, mientras otras industrias, precisamente laurea a, a, del área automotriz como Audi, pues está parando así como de, ¿no? Sus, a, a, a ciertos sectores. Pues sí, claro. porque no alcanza. Entonces dices, qué complicado, Mari. Sí. Pues ¿por dónde quieres empezar? Pues primero por el kilo de papa. No, no, no bueno. No, no. Qué eh, cosa. Claro que. La, la, papa. la guerra, las guerras que nos. Eh, se dan en nuestros diferentes países dentro del mundo pues yo creo que eso nos hace a que se incremente el petróleo y el petróleo uh -huh. pues viene de la, la inflación de los productos básicos, ¿no? Es para mí una tristeza, siempre he dicho, me gusta tener contacto con la gente en las calles, platicar, eh, consultar cómo ven el, el kilo de huevo, el cartón, anteriormente pues se compraba en 99, hoy está en 105 pesos, ¿no? Uh -huh. El conito de huevo. Y pues bueno, anteriormente comprabas, pues qué sé yo, frijol, el aceite estaba a 27, hoy está a 48, no, no, no, 50, está ¿no? Buenísimo. Y sí. así podemos hablar de la papa, ¿no? Tú acabas de decir, la papa está en 40 pesos, la cebolla está en 25 a 30 pesos. No se diga la morada, la morada como que es su incremento es el mucho aguacate. mayor el aguacate, 120 pesos. No, ya, me da 120 un aguacate, pesos. me da dos. O sea, sí. aquí así, ¿no? Hay, hay que ir chiquiteando sí. el aguacate. Ahora, esto que, que vivimos, ¿no? Sobre todo, pues quienes se hacen cargo de la casa, también hay muchos hombres que se hacen cargo de la casa, pero somos más las mujeres honestamente que vamos al mercado, vamos al sí. mercado y nos encontramos con esta realidad. ok, A ver, ¿Para dónde va esta situación, Mari? O sea, eh, eh, porque vamos nosotros como viviendo al día y en el día ya vemos ¿no? De, eh, que nos van subiendo los precios. Si sí, nos van subiendo los precios, nos van subiendo los precios. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la situación que nos espera para fin de año? Porque tenemos esa duda de que o, o me voy de vacaciones y esta lanita extra que tengo me la, ¿no? me la quemo con la familia que luego si hace falta o le voy ahorrando... ¿O qué va a pasar? Eh, eh, estoy medio harto de mi trabajo, pero renuncio y me voy a otro. O sea, es una situación como de riesgo o no, o, o, o ¿cómo le hacemos mal? Pues mira, yo creo que la familia, hay personas que viven día a día, que anteriormente iban, <ríe> <Somos> a, <muchos. ríe> iban a, este, a comprar su mandado, al con, día uh, se llevaban $1,500, $1,600 pesos, y traían de todo para dos semanas o quince días. Entonces, hoy, pues vas al, al súper y qué pasa, o al, a la central de abastos, 700. Hoy compras seis zanahorias, hoy compras dos, dos este, chayotes, hoy compras sí. cinco papas, dependiendo al tamaño. Y así yo creo que es como realmente se ha estado distribuyendo el, la, la canasta básica. Fíjate que a mí sí me, sí me parte el corazón porque ver a familias que, pues, por lo menos eh, frijolitos con un huevito en torta y un chile en vinagre, es lo que realmente sí, se venía llevando a sí, cabo. Hoy sí. da, da tristeza porque el cono de huevo, pues, realmente ya se incrementó. Y, y, pues, qué decirles a las personas, a los habitantes de aquí, de nuestro bellísimo estado de Puebla, que, pues, también estamos en una situación muy raquítica, ¿por qué? Porque planta Volkswagen, si te percatas, planta está ahorita con el aumento del incremento salarial, pero están pidiendo un 11%, dentro de ese 11%, uh -huh. pues ves que están distribuyendo un 9 y tantos por ciento más ¿no? las prestaciones, los bonos y la canasta básica que se les da. Yo creo que, este, pues bien lo dijo el gobernador, ¿no? Yo siento que... Le doy también la razón al gobernador. Sí, de que, de yo que... también, en esta ocasión, yo también estoy de acuerdo. Tiene toda la razón. Cuando llama a a ver, no, por favor, no, que haya eh, eh, una segunda pensada para los claro. trabajadores, que se sienten claro. a trabajar y que apoyen a la empresa, sí. que apoyen a su empresa. Sí, porque vaya, se están viviendo situaciones en cuestión del desempleo, el salario ya no alcanza y más ahorita útiles, uniformes, inscripciones y eso no, te devasta, te… carambas, te parte el alma porque tienes que estar al 100% más los alimentos, el, el incremento del gas. El gas en esta temporada se ocupa mucho por luz, por el exceso de frío, el café, el, el bañarse, el dormirse calientito, darte un bañito después de una actividad pesada, yo creo que lo amerita y todo eso viene mermando, mermando y pues para mí yo sí les exhortaría a los señores diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las diferentes dependencias o instancias que realmente regulen esta, esta este, eh, situación de que cada mes va subiendo un 2.2%, un 2.3, 4, 5% y entonces de aquí a diciembre ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos a llegar? ¿O qué va a ser de, de realmente de México? Porque es el tercer país, el tercer país con ese incremento tan drástico que, que se ha venido dando. ¿No es cierto que, que dicen que eh, iban a bajar los precios? anteriormente, que no iba a subir el petróleo, que no iba a subir la luz, que no iba a subir el, el, la gasolina, y bueno, pues hoy vivimos otra realidad totalmente adverso o contrario a Censum, como le decimos nosotros los abogados, no contrario a Censum, a todo lo que realmente se ha vivido, se decía anteriormente. Entonces, sí duele, sí duele ver y este tipo de, de situaciones, y que más en nuestro estado de Puebla... Puede ser, señores diputados, le reitero, a nivel federal como también local, que regulemos este tipo de, de situaciones, ¿no? Porque ya no se puede más. Y sobre todo verificar, porque algunas personas abusan de estos incrementos y, y sí uh -huh. te dejan caer la mano completa. Eric. Sí, claro que sí. Entonces... Eh, en este análisis sería este 2.3 2.5 mensual Va variando. Va a ser, vamos a seguir por este camino sí. hasta diciembre parece que ahí vamos parece que ahí vamos y vamos así entonces ¿qué tenemos que hacer? pues hacerle un llamado a las autoridades competentes a mí, al señor gobernador también que realmente estamos en un estado tan maravilloso en un estado que de aquí exportan a otros países, a Estados Unidos y que nuestro núcleo, en nuestra base, en nuestro nacimiento pues se esté dando tan caro este tipo uh -huh. de, de, de verdura Ok, a ver, eh, y verdura y carne y bueno, y todo, todo por por aquello de los combustibles Entonces, a ver Mari, entonces ¿cuál, cuál sería una, una decisión sabia para nosotros los ciudadanos en este momento que estamos viviendo esto? Pues es que mira, muchos dicen en el extranjero, no dejan de comprar el huevo y ¿qué hace? Pues se echa a perder y entonces lo empiezan a tirar y empiezan a, a regular los precios. Acá vemos que se les hace se le, ese llamado, esa exhortación a uh -huh. nivel estado de Puebla, a nivel país, a nivel, uh -huh, en el ámbito que tú lo quieras ver, pero no se lleva a cabo. Entonces... Uh -huh. Como que la gente no participa, no, no presiona, pero sí tenemos que eh, presionar porque ha habido personas que, bueno, pues sí tienen para sufragar esos gastos, pero hay personas que no tienen para sufragar esos gastos, que, que van al día y que, pues, tienen un salario muy, muy bajo. Uh -huh, de acuerdo. Entonces, es, es, es momento como de, de no tomar riesgos, entonces o sea, te digo, ¿no?, de hacer una compra de, de algo, de algún bien inmueble, de cambiar de trabajo, o sea, eh, eh, económicamente, ¿tú cómo ves al país? No, yo siento que va seguir? a subir, ¿eh? Es me, bueno, de todas maneras, las, las tarjetas de crédito, fíjate que sí se nos viene una, una situación muy raquítica, a mí siempre me gusta estarme metiendo en el ámbito internacional porque del ámbito internacional nos repercute sí, mucho, no a, rebota todo. A nos rebota todo, definitivamente muchos dicen ah no me interesa porque es un ámbito Pero está este, muy lejos está muy lejos no no no, no es cierto yo creo que eh, es este centralizado y descentralizado no claro. hablemos que nuestro estado estoy hablando de estado a todo el país nuestro estado, pues bueno, sí repercute a nivel internacional y viceversa. Los otros estados también repercuten a nivel eh, México, ¿no? Por eso te decía que eh, México es el tercer país donde se ha incrementado la, la situación eh, económica y dónde vamos a parar. A mí sí me preocupa porque eh, he llegado a las casas. Te voy a platicar de una... Eh, a lo mejor eso es lo que me trae acá. Eh, bueno, siempre he dicho, los conjurados me vengo aquí a confesar. ¿no? O sea, <risa> ¡Vienes a conjurar! Me parece bien. Exacto. Fíjate que andaba yo por la María, por la Guadalupe Caleras, y bueno, pues definitivamente pasando el río Atoyac, a, al bajar, pasé a saludar a unas, a unas personitas, y bueno, salió la vecina, los niños estaban llorando, eran cuatro niños, la señora había acabado de llegar de trabajar, balaba ropa y uh -huh. este y pues estaba calentando sus frijolitos. Los niños querían huevo, querían, y la señora le dice es que no me pagaron. Créeme que a mí a mí sí me partió el, el, el, el semblante. ¿Por qué? Porque ellos exigían huevo, ¿no? Eh, no obstante, Mario Adillo vaya por el huevo y cómpreles el huevo a, a las... Hiciste tu buena obra del día, sí, me parece bien pero eso me duele porque ya no se puede comprar, por eso te decía que mucha gente va al día, al día, al día sí, o sea, mucha gente bueno, muchos de nosotros sí, o sea, sí. vamos al día porque sí, vamos a ver, al día, exacto claro, o sea, esto pegó a las clases medias cañonas o sea, y, y, y los que tienen todavía un poder adquisitivo mayor pues ya le bajaron, ¿eh? Ya le bajaron. ¿Por qué? Pues porque vienen las colegiaturas, la, la inscripción, ¿no? Pagar la reinscripción, los útiles. No, es, es una cosa muy preocupante. Ahora, eh, caso Volkswagen. A ver, eh, eh, tienes ahí incluso amigos que están ahí muy, muy, muy cerca de las negociaciones del el capítulo Volkswagen. Y vaya que sí. Eh, eh, ha sido todo un caso para Puebla, porque cualquier cosita ¿no? que, que suceda en la Volkswagen, a Puebla la hace temblar. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una Se empresa eh, eh, vaya economía. básica ¿no? en la economía de Puebla para empezar. Y bueno, con, con, esta, eh, eh, con esta falta de los acuerdos entre el sindicato, ¿no? con la empresa, en donde... La verdad, cuando oí el ofrecimiento del 11% de incremento, dije, wow O sea, esto, esto no pasa en cualquier empresa, ¿eh? O sea, que te ofrezcan un 11%, ahorita es una locura. Y dices, wow qué padre! Y cuando oigo la otra noticia, pues dijeron que no. Y dije, qué, ¡qué barbaridad! Y bueno, de ahí, después, bueno, pues, este igual la apreciación de, de uno puede estar equivocado, pero ya cuando empiezas a escuchar a los especialistas cuando escuchas, por ejemplo, en la mañana del gobernador, cuando dice por favor, a los trabajadores apoyen a su empresa, dicen oye, sí, algo está pasando ¿qué está pasando ahí mi querida Mari? O sea este sí está bien que la canasta básica y esto lo que estás contando y que vivimos al día, eso es cierto vivimos al día pero pues también o sea cómo ves el caso de la Volkswagen ¿Le están fíjate que mucho bueno tipos? el papá de mis hijos bueno porque ya llevo veintitantos años separada pero el papá de mis hijos es este técnico de allá de Plata Volkswagen uh -huh. y recuerdo ahorita me hiciste recordar cuando estuvo este, la huelga más grande de cuatro meses que, que tuvimos que organizarnos las señoras con nuestros hijos cuando estaba Mario Marín en ese entonces como gobernador Ajá. y que tuvimos que ir con sartenes eh, este uh -huh. cucharas este tuvimos que hacer una uh, manifestación sí, porque cierto. la huelga uh -huh. no se levantaba me acuerdo uh -huh. que le tocó a José Luis Rodríguez que estaba como secretario de uh -huh. del sindicato de trabajadores mira qué bonito eh sí. mira te estoy hablando con bases con sí, pruebas sí, no sí, sí. Y yo creo que cuando te organizas como, como mujer como, como ama de casa de que el, el vaya a lo que carecíamos teníamos hambre la verdad yo recuerdo porque mis peques estaban chiquititos mis tres mis dos niñitos en ese entonces dos hombres estaban chiquititos y estamos viviendo una situación muy drástica en cuestión te estoy hablando de hace 28 años más o menos que recuerdo que tiene uh -huh. la edad que tiene uno de mis hijos. Entonces, todo eso te conlleva a que, pues, pues sí, piensen los trabajadores las circunstancias que pudieran generar al decir no al 11%. Uh -huh. De acuerdo. No, es, a ver, yo creo, a ver, que, le, que, que que le están ahí como que tirándose como al piso, pero yo creo que... O sea, ninguno de los trabajadores, viendo la situación como está, quisiera perder su empleo. Sobre todo en la temporada del tiempo, y te voy a decir algo, ibas a la empresa antes, bueno, eh, Tisintra era la tienda que, que abastecía a los trabajadores de planta Volkswagen, y entonces ahí pues la, la tienda se vació por completo porque llegaban los trabajadores, pasabas y les venían descontando para que tú este, pudieras tener a eh, esa canasta uh -huh. los productos de, de tu alimentos. Hoy fueron cambiados por vales, porque bueno, ya a cada trabajador le da su vale y puede ir a la, a la este, digamos, a la tienda que vendrá fuera trabajador de la Volkswagen, o sea, quien fuera, ¿no? ¿Qué cosa? Caray, tienen unas prestaciones seguras. Uh -huh. Sobre todo que tienen eh, eso lo tienen que valorar cuando otras empresas ya no lo tienen. Claro. Definitivamente para mí es un acto de, de concientización y de responsabilidad. Porque ahorita me hiciste recordar en ese entonces, y recuerdo que en ese entonces nos soltaron a los perros eh, policíacos, porque pues las mujeres íbamos ya. Es decir, basta, ya negocié, nosotros las mujeres ya teníamos hambre y carencia de esas de esa economía porque fueron cuatro meses lo que duró la huelga de Volkswagen. Esperemos que hoy, por esa eh, negatividad y por esa, digamos, circunstancia, pues nuevamente no se llegue a un acuerdo, a una mesa de la paz, a una buena negociación. Lo antes posible. Es correcto. O sea, eh, eh, ¿cómo es posible que ¿no? El, su vecino, eh, Audi, pues está pasando? Unos días sí y unos días no. Unos descansan y se van rolando. Los departamentos están funcionando, unos descansan y otros no. Uh -huh. Entonces, oye, eh, si ves las barbas de tu vecino, algo así, ¿no? Cortar con, con las tuyas a remojar. remojar uh -huh. Pues esto es lo que está pasando, ¿no? Y, y, y vaya que son de los mejores pagados además a nivel nacional y, y bueno eh, tú cómo, ¿cómo consideras que vaya a resolverse esto? o sea dices bueno ojalá suceda eso pero como están las cosas pues los trabajadores tienen que ceder deben de ceder definitivamente por, por el, la economía circulante en nuestro estado de Puebla y sobre todo que también eh, su núcleo familiar de ellos, y que no nos vaya a pasar como cuando hace 28 años fue la huelga más grande de planta Volkswagen, y que las mujeres, las amas de casa, teníamos hambre. Y digo porque en ese entonces, pues yo pertenecía a, a la familia planta Volkswagen. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, o sea, se las vieron durísimas sí, entonces. mucho, mucho entonces por eso yo les exhorto y les invito y sobre todo quien tenga la, la comisión dentro del Congreso del Estado de eh, la Comisión del Trabajo pues que sí invite a las partes tanto a los trabajadores como al que representa al secretario general José Juan Hernández uh -huh. yo creo que José Juan también será prudente y será una persona este, que, pueda, que pueda mediar para poder eh, dirimir este tipo de controversia por el bien de nuestro Estado de pueblo Claro, híjole, oye, ok, eh, a ver, cambiando un poquito de tema, pero si eh, este tema es de actualidad, ya llevamos dos semanas y voy, yo creo que vamos a hablar tres semanas del mismo caso. Sí, caso Morena, a ver, yo te quiero preguntar, tú como, como panista recalcitrante... Este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves estos, estos episodios de, de, de Morena? Hablamos del sábado antepasado, en donde se eligieron 150 consejeros. Usted ya sabe cómo quedó el asunto. Aquí eh, estuvo Agustín Guerrero, eh, que es consejero, y que, bueno, pues él pudiera ser el próximo dirigente de Morena. No lo sabemos, pero es uno de los nombres más fuertes. Eh, que se está mencionando un hombre de toda la confianza del gobernador y él aquí corrigió la plana de que, a ver, no fueron 116 consejeros de los 150 eh, parvositas por así decirlo, ¿no? que simpatizan con el gobernador, sino eran 118 o sea, eran más. menos no, no más, más, más eran más pero, dos, pero más. No, más entonces, no todas las corrientes, las demás corrientes pues, no, es igual a esto no o sea, Claudia Rivera quedó con tres queda su familia, precisamente, quedó su familia adentro, entonces, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Realmente, este, todas las corrientes o las tribus y, o como quiera usted llamarle de Morena, que ya se estaba como perredizando Morena, pues se nulificaron. Y, este, esto, esto crea un ambiente para el próximo 15 de agosto, que estamos a la vuelta, eh, donde se va a elegir al nuevo, al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena. ¿Cómo, cómo ves este, este partido que se está renovando completamente, está poniendo orden en la casa? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú como panista? ¿Te preocupa o no te preocupa? ¿Lo ves fuerte? ¿Se está desinflando? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo veo que eh, sin temor, te voy a decir, se, se están acomodando ahora sí los astros dentro de Morena. Uh -huh. Así lo veo. Uh -huh. Así lo veo, lo veo como que, pues sí, va agarrando su cauce. Independientemente de sus eh, controversias que hayan tenido, como que veo que sí está este, trabajando, ¿no? Y que como panista, pues yo siento que... Eh, Viene algo, algo interno de ellos, y yo digo de ellos porque yo no pertenezco a ellos, no puedo hablar en cuestión no, no, de, de ellos, solamente lo veo dice Con mi, mayor razón, porque tú lo estás viendo porque vista, eres el adversario. Ah, claro, claro Ajá. y que esto pues siento que, que sí puede darnos una sorpresa. ¿no? Ajá, o sea, o sea que como que sí se está fortaleciendo, entonces hay que ponerse más ¿no? claro, las cartas, claro, así es, así es. Uh -huh. sí, sí, de oh, sí no, pues sí mira, tú, tú neta con toda la verdad pues así es de... que así pues es, es que sí. Sí. no tienes tienes que poner las cartas sobre la mesa, Mary aquí venimos a, a dar cosas reales no sí, venimos claro. a disfrazar sí. ni venimos a, a dar la píldora. A es claro. correcto. Ok, ok, y ahorita, ¿cómo ve esa acción nacional? Viene ahorita la renovación de los comités, ya fue lo del comité eh, eh, directivo estatal del PAN, ¿no? Desde el noviembre del año pasado, octubre, bueno, octubre, ¿no? Este, no, en noviembre, y bueno, ¿no? Le fue como le fue, y bueno, pero ya, ¿no? Ya se este las cosas se ordenaron también, ahora empiezan los comités municipales. ¿Qué España. pasa con los comités municipales? ¿Cómo ves el de Puebla, el de la zona conurbada? ¿Cómo ves a la militancia panista? Que yo sé que estás metidísima ahí, te sigo en redes Gracias. y estás acá, estás allá. Y entonces, en todas las juntas, en todo lo que tiene que ver con el PAN, ahí está va uh -huh. Dicho. Entonces Claro, lo eh, llevo acá en el corazón. Sí, claro, no y, y en las redes sociales. Entonces ya uh -huh. ahí me entero de cómo está la pichada de todos lados. Uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a tu partido? Pues mira, yo creo que las mesas, el Comité Directivo Estatal PAN Puebla se está coordinando de manera excelente, llegando a unas mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo yo siento que tiene que salir alguien electo para poder contender dentro de los, dentro del de Comité Directivo Municipal de cada municipio uh -huh. y, y coordinar para podernos eh, sumar y poder llegar a, al éxito, ¿no? Claro. Éxito. Oye, ¿y el de Puebla cómo ves la situación? ¿Se va a quedar Jesús Alivar? ¿No se va a quedar? ¿Tú, tú cómo ves? Ay, ahí sí, la situación? Ay, sí desconozco porque, bueno, te comentaba la vez pasada que vine que hay personas que ya levantaron la mano y sí. que incluso uno de ellos me invitó a formar Ajá. parte a, a, su, a su planilla. Pero la verdad pues Mari Vadillo ahorita tiene otras otras expectativas, ¿no? Otras actividades y que No le vas a entrar. Ah. Yo dije, que <risa> capaz que le entra." Pues deberías, tienes más cartas credenciales que, otros. ¿Que, que él. Sí, definitivamente a mí cuando me dijo yo voy a participar como presidente del comité directivo municipal, pues en broma sí. le dije, pues ahí te voy amigo, porque yo también voy, ¿no? Entonces me dice, ah, es que a ti te conocen más que a mí, él pues, mismo pues, lo sí, reconoció. Claro, ¿no? por supuesto. Pero no, no, estamos quietas, estamos ¿Ah? quietas. Ok, quietos. ok, um, pero... ¿Tú cómo ves? ¿Te gustaría que quedaras al que fuera otro? Que, que, a ver, ¿qué, ¿qué onda aquí en la capital? Porque es muy importante el pan capital. Fíjate que debemos de darle vida a otras caras, a otra corriente. Yo soy de la idea que los cambios son buenos. Los cambios siempre tienen que ser este, diversos. ¿Por qué? Porque yo era o soy una de las personas que no me gusta pan con lo mismo. Pan con lo mismo ya no puede seguir... ¿Por qué? Porque son los grupos que se, que se bloquean, que se cierran y que solamente ellos y te lleva al fracaso. Tarde o temprano te lleva a ese fracaso. ¿Por qué? Porque siempre prosperan unos, unos y no les dan la oportunidad a las corrientes, a las nuevas generaciones. ¿Y qué pasa? Y yo creo que nos pasó con Rafael Moreno Valle y Marta Erika, ¿no? Que definitivamente cuando ellos eh, descienden, ¿verdad?, pues se quedan en stand-by y no sabíamos ni qué rumbo tomar porque todos quedamos así bloqueados, entonces empieza a caminar Regiones por Puebla y sí me acuerdo que fue uno de los, de los movimientos y porque yo pertenezco a Regiones por Puebla, fue una de las mujeres que empezamos a decir, vamos a organizarnos vamos a hacer qué hacemos y entonces como que empezamos a, a, a trabajar ese trenecito de ir empujando nuevamente a nuestros compañeros panistas, entonces acá debe de ser eso, tenemos que ir este, dándole las puertas a, a las generaciones y a todos tienen que, tienen que participar, porque de acuerdo. el hostigamiento eh, choca, cansa de que siempre sean los mismos. Ay, sí, estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues mi querida Mari Vadillo, un gusto de verdad tenerte aquí Gracias. y platicamos de todo. Gracias. Contigo siempre platicamos de Gracias, todo. Gracias, Gracias a ti, mi querida Mari. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Mándaselo a todos los de la Fox Valley. <ríe> ya como para que para que le bajen, porque qué miedo, te lo juro que me da miedo. Yo, yo no tengo a ningún familiar, yo no tengo a nadie ahí. Pero, pero ¿cuántos poblanos no están dependen? De, de la Volkswagen y además ahí se hace una derrama entonces sí. ahí nos trastoca a todos los no comercios que nadie. están afuera a un lado, a un costado o sea Exacto. es un mundo totalmente así es, mándenle esta entrevista a todos los de la Volkswagen por favor, <risa> que ya le bajen tres rayitas y que ya queremos, no queremos claro. más sustos, no queremos más sustos sí, por sí. favor, gracias por su compañía, les mandamos un besito cuídense mucho, bonita tarde